Hola a todos y bienvenidos a Dancing, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a él. El día de hoy quiero aprovechar para desearles un muy feliz año a todos ustedes. Quiero agradecerles por seguir en el canal Dancing y quiero aprovechar para contarles 10 datos interesantes. Veámoslos. Dato número 1. Primero quiero darles las gracias ya que hemos superado los 700 seguidores, el canal cada día sigue creciendo y sigue siendo otra alternativa de aprendizaje. Les agradezco a todas las personas que siguen este canal, lo apoyan y han sacado grandes beneficios de él. Muchas gracias por este gran apoyo. Dato 2. Como todo debe cambiar, la intro del canal va a cambiar, lo mismo lo va a hacer la parte final del canal. Todo esto con el fin de seguir mejorando y aportando un mejor servicio para ustedes. Espero que estos nuevos cambios sean del agrado de todos. Dato 3. Como hemos visto, este año se ha trabajado mucho la parte de matemáticas y la parte de física. Se va a intensificar en este nuevo año. Vamos a ver mucho más temas de biología y química, que han sido un poquito más más suaves, entonces vamos a profundizar más en estos temas Dato 4 Se ha implementado la sección de curiosidades y ha tenido una muy buena aceptación este año se seguirán trabajando más datos interesantes como las rivalidades entre personajes célebres y también veremos otras cosas de interés esta sección se seguirá trabajando fuertemente Dato 5 Hemos mejorado un poco más en la parte de video, pero debemos mejorar más en la parte del audio y de sonido, entonces este año vamos a mejorar, ya que hay algunos videos que se escuchan un poco bajo en sonido, la idea es que sean mejor percibidos por cada uno de ustedes, entonces vamos a trabajar fuerte en eso. Dato 6. Vamos a cambiar la cabecera del canal Dance. Day. vamos a ver si dejamos lo de los días martes y sábados o Dejamos que el canal, de forma general, se publique en vi videos, sea uno o dos por semana, sin especificar los días en los que se vayan vaya a publicar. Dato número 7. Se va a seguir trabajando con colaboraciones con otros canales, sean afines a dance o que le puedan aportar otro contenido interesante o agradable a cada uno de ustedes. Parte 8, se trabajará de nuevo técnicas de aprendizaje, formas de apoyo en las cuales potencialicemos todo tipo de aprendizajes. Dato 9, se trabajarán temarios completos. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos temas largos, por ejemplo, que se va a manejar un tema de dinámica y fuerzas, se verán todos los temas que tengan que ver con dinámica y fuerzas. O sea que los videos ya no se van a saltar de una forma tan brusca, O sea que se terminará todo el temario y luego se continuarán otros videos. Esto con el fin de que haya un mejor orden en los videos. Y por último, el dato número 10. Me quiero despedir con ustedes con una reflexión o una pequeña reflexión para que cambiemos un poco la perspectiva que tenemos de nuestra propia vida. La reflexión es la siguiente. Seamos la diferencia en el mundo y no seamos alguien más del montón. Miremos que este mundo cada vez está lleno de personas que les da miedo salir de esa zona de confort. Intentemos no seguir ese mismo esquema y dejarnos atrapar por el sistema. Todos tenemos un potencial enorme y habilidades grandísimas. Lamentablemente, por la sociedad de consumo, y por todo lo que tenemos a nuestro alrededor, no deja liberar y sacar todo ese gran potencial. Entonces, los invito a que cada uno de ustedes mire dentro de ustedes qué es eso que los hace diferentes y qué es lo que los hace auténticos. Potencialicen eso al máximo y sean diferentes. También quiero aprovechar para decirles que por estos días no se volverá a publicar videos hasta el 18 de enero esto con el fin de hacer todos los cambios para que el canal se renueve todo esto con el fin de que sigamos innovando marcando la diferencia y aportando un mejor contenido para el canal entonces espero que estos nuevos cambios sean muy satisfactorios y sean bien recibidos por cada uno de ustedes